pero vuelven a ser insuficientes cuando se produce un nuevo desarrollo del municipio. Es por ello que especialmente en las grandes ciudades se ha producido un regreso parcial al uso de transportes alternativos como la bicicleta. Por otro lado, desde hace varios años se han venido desarrollando nuevas formas de transporte personal, sobre todo por las mejoras en las baterías y los motores eléctricos, dando lugar a nuevos vehículos que con distintos ritmos se van incorporando a las ciudades. ...y a nuestro municipio. Esta situación ha llevado a mucho, mucho, muchas ciudades... ...a tener que replantear su estructura de movilidad... ...para adaptarse precisamente a estos nuevos tiempos. Un caso muy de actualidad es la ciudad de Málaga... ...que ha visto como su nueva ordenanza de movilidad... ...ha tenido el rechazo frontal de los colectivos... ...que apuestan por estos transportes alternativos. Es evidente que las condiciones de tráfico de Málaga... ...no son comparables a nuestro municipio pero también es cierto que tenemos que anticiparnos fomentando el uso de nuevas formas de transporte más sostenibles y eficientes. Y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de todos los usuarios, tanto de estos vehículos como los peatones y los conductores de los vehículos tradicionales. En este sentido, pensamos que las características de nuestro municipio se adaptan muy bien al uso de estos vehículos alternativos, porque parte de nuestros desplazamientos son demasiado largos para hacerlos andando, ...pero tampoco es eficiente el uso del coche por la necesidad de aparcar o los retrasos que produce el tráfico. Como hemos planteado en otras ocasiones, el municipio de Coim presenta tres ámbitos diferentes a la hora de considerar la movilidad. Un casco histórico, una red de calles periféricas y, en tercer lugar, una red de caminos rurales que conectan con los diseminados. Respecto al casco histórico, pensamos que debe promocionarse el tránsito peatonal y sostenible y ampliar las zonas de velocidad reducida y tener una señalización más presente, así como un control más exhaustivo del cumplimiento de la señalización. También es necesario prever zonas de aparcamientos para vehículos alternativos y estudiar los sentidos de circulación existentes para acceder a dicha zona y hacer que la circulación por el municipio sea de esta forma más ágil. En las calles de avenidas periféricas es imprescindible conectar los edificios públicos y privados que tienen una afluencia importante de personas mediante viales específicos y seguros para estos vehículos. Hablamos de institutos, centros deportivos, centros de salud, por ejemplo. Para ello, creemos necesario estudiar la idoneidad de la red actual existente de carriles bici e incorporarle tramos a cada uno de estos edificios singulares. Finalmente, respecto a los caminos rurales, vemos necesario, tanto si, su, si la titularidad es, es, es municipal como si es provincial o autonómica, evaluar y adoptar con el organismo competente las medidas necesarias relacionadas con la velocidad, la señalización, la existencia de arcenes, para que el tránsito por dichas vías sea seguro. Con esta moción queremos dejar constancia del apoyo, si sale adelante, de la corporación en, en, en conjunto, a estos criterios y aportaciones importantes en lo referido a incorporar al tráfico estas nuevas formas de desplazamiento. Estas aportaciones deberían ser incorporadas en el futuro plan de movilidad que se realice en el municipio, ordenanza o otra normativa similar. Para el pleno de febrero también presentamos otra moción que hemos llamado gestión y uso de los contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. ...ya llevamos unos cuantos meses... Desde el, área, ...desde el área de medio ambiente... ...de Unidas Podemos Coín, ...a la que invitamos a, ...aprovechamos para invitar a, a todas las personas... ...que puedan estar interesadas en los temas de, de medio ambiente... ...digo que ya llevamos varios meses trabajando en el tema... ...hemos hecho varias ruedas de prensa... ...poniendo de manifiesto y llevando a las cámaras de Canal Coín Televisión... ...a los puntos de, de contenedores que veíamos más eh, sucios... Y esto lo hemos hecho en varias, en varias ocasiones. En el 2019 también presentamos una moción relativa a la, a la recogida de, de, de residuos. Eh, ahora llevamos una, una moción en la que mmm, intentamos eh, pedir que se solucionen muchos de los problemas que, muchos de los problemas que nosotros vemos que, que, que se dan con, con, con este tema...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 Que se ponga en marcha un sistema de recogida de cartón espe específico para los polígonos industriales. Es una zona, los polígonos industriales y comerciales es una zona en la que estamos viendo que eh, el cartón no se está recogiendo adecuadamente y va a los contenedores verdes, a, la, a, los de, a los de desecho. Que haya también un plan específico de recogida de residuos generados por los mercadillos, con el mismo motivo. Y eh, para adaptarnos a la normativa europea, que en el 2023 tendremos ya que, que tenerlo eh, puesto en marcha, estudiar la posibilidad de realizar una experiencia piloto con contenedores o composteras para residuos orgánicos en alguna urbanización de pequeño tamaño. Este último punto es eh, el paso que habría que dar para reciclar la porción orgánica de, de los residuos sólidos urbanos que nos vamos a ver obligados eh, por la normativa europea y lo que no queremos es que no, nos pase como, como con las depuradoras, que nos pasamos, empiezan a multarnos, a multarnos y al final lo tenemos que hacer pues a base de que nos multen. Pedimos que empecemos a adaptarnos ya y que intentemos ponerlo en marcha.